Un hermano del nombrado Riquelwi Almanzar, implicado en la muerte a tiros o raso Eri Amador Vicente, en un hecho ocurrido el pasado lunes en el sector Las Colinas de esta ciudad, denuncia que su familia está siendo perseguida por la policía. Sí, están tomando represalia con nosotros, la familia mía. Mire, si usted puede observar a esos niños, ahí vea, lo dejaron solo. Se llevan a mi hermana, a la madre de esos niños, se llevaron a, a, a mi madre. Y esa niña está allá, vea que hija mía también, ahí están todos ellos. Se quedaron solitos allá, nerviosos, gritando, y usted sabe cómo son los, los hijos, con su madre. Y nada, también el motor mío me lo tienen preso, no sé por qué, porque uno no tiene que pagar culpa de lo que otro hace. Incluso nosotros le hemos soltado en todos los programas que nosotros vamos, le hemos soltado que se, que se entregue por una buena vía, por el que lo entregamos hasta cualquier programa, cualquier cosa, para que la cosa salga mejor y se aclare bien la cosa, ¿entiendes? Entonces ellos quieren tomar represalias con uno, sin uno sabe dónde está, sin uno sabe nada de eso. ¿Y de quién estamos hablando? De eh, en armas, que lo implican en la muerte del policía y raza. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.